Pero por qué tú te entregas hoy? No puedo explicar cómo lo sucedió, lo esta Nosotros estamos aquí porque el señor Ángel Salazar estuvo inconveniente con un, con un reconocido delincuente de la comunidad de Leguiza, de, de apodado el nombre Ramoncito. Nosotros vinimos en apoyo a Ángel Salazar, un agricultor. No vinimos a entregar a nadie porque a él no lo habían citado, sino vinimos a presentarlo. La, la orden judicial llegó antes, ayer, creo. Nosotros le queremos hacer saber a todos y a San Francisco de Macorís que nosotros estamos defendiendo lo que es un agricultor, un trabajador, un presidente de junta de vecinos por más de 10 años, un hombre siempre apegado a los grupos, un hombre muy religioso, que tuvo un inconveniente con ese... ¿Qué tipo de inconveniente? Eh, se armó un forcejeo con un arma de fuego y se le pegó un tiro al al delincuente. ¿En eh, qué circunstancia? Eh, de una discusión, una discusión eh, siempre él se está en la fin, pero no se sabe por qué fue la discusión, yo no estaba, sino es eh, el, el arma de fuego no era de él, según lo que, según lo que tengo entendido. Entonces nosotros, la comunidad de la Yagüiza, la comunidad de los cacao, de los algodones, estamos aquí en representación, eh, presentando a lo que es el señor Ángel Salazar, un hombre bueno, un agricultor, un hombre de trabajo.